Y llegó el momento, llegó el momento de ADN Emocional con la conducción de Daniel Molina, con Delia Fortunato y la participación de Cristina Malemni. ADN Emocional en la tarde del Magazine a quien le damos la bienvenida de este equipazo de la radio. Hola chicos. Hola, Hola. Karen, ¿cómo estás? ¿Cómo Hola, andan Karina, bien? Cómo está? bien? ¿Todo bien? Ah, ¿Cómo andamos? Sí. Ahí está, acá hablamos estamos. todos juntos, viste, y, y cuesta cuestan. Muy gracioso. Vos preguntás y está todo el mundo esperando, viste, a ver quién contesta. ¿viste? <risa> <risa> Tal cual. Bueno, chicos, los dejo. Buen programa. Adiós. Gracias, Cari Dale. Me voy. Bueno. ¿no? Chao. <risa> bueno, rescatanos, digo yo. Este, ¿Recuerdan eh, el tema Hola, de Brian. hoy? Hola, eh, Chris. No sé, pero debes estar muy motivado porque pusiste una música muy linda. Se escuchaba. No, estaba tratando de, con, de concentrarme en algún tema en especial. Cristina, ¿Cómo, ahí? ¿Cómo llevamos la vida? Dale, ¿cómo es el tema que habíamos puesto? Eh, ¿Cómo? Claro, está, ¿cómo llevamos la vida no, a uno de nosotros? No, no era, era si estábamos contentos. Y así es ADN emocional, gusta la ADN vivís, emocional. María. Es así. El tema de hoy, Daniel Molina, vos que querías que no me vaya, es ¿te gusta cómo vivís tu vida? esa Ahí está. ¿Te gusta cómo vivís tu vida? Ese era el tema de hoy. Bueno, en realidad esto fue, surgió hoy en la mañana. Eh, como siempre, mmm, trato de, de no pensar y después tengo que pensar un poquito para armar, porque no sabía cuál era el tema de hoy. Realmente me empecé a confiar y, y decía, bueno, eh, eh, que, que caiga. Y se me ocurrió esto, y creo que se va a disparar para el lado que se tenga que disparar. Pero también ayer tuve una charla, y esa charla siempre es la que me inspira, este, cuando conozco a alguien o cuando me comunica con alguien para poder este, eh, dispararme en un tema en particular. Entonces yo digo... Eh, los pensamientos limitantes, hablamos un poquito de la conciencia inconsciente, siempre estamos un poquito relacionados en temas anteriores, así que este, nosotros nos, nos movemos eh, a través del inconsciente, siempre decimos esto, y que ese inconsciente nos trae pensamientos limitantes, ¿por qué? Porque estamos moviéndonos a través de esta información que es de, de, de, de proyecto Sentido desde que nacimos, este, que nuestros padres nos van metiendo esta información que a su vez es transgeneracional y que hace que vos creas eh, en esta realidad creando esos pensamientos que van a crear tu futuro. Entonces, eh, yo decía, ¿no? Hay unos machetes me, me puse acá abajo para no perderme. Este, todos los que sean eh, los conflictos, carencias, desgracias, mala suerte, karma, eh, el, lo que nosotros creamos que pueda ser destino, o no sé, o caminar por abajo una escalera que puede venir mala suerte, o, o pisar mierda, ¿no? Como dicen, este, eso es todo una creencia, ¿sí? Pero a su vez esa creencia tiene que ver con pensamientos eh, del pasado, De, con esta información que vamos incorporando. Entonces. Eh, la idea es reconocer esto para poder empezar a trascenderlo porque solo hay dos formas de interpretar la vida que sería a través de la unión o a través de la dualidad la dualidad sería esta forma de creer que estamos separados y que eso nos va a condicionar nuestra vida a través de estos pensamientos limitantes eh, a mí como Siempre digo que hablo de, bajo mi propia experiencia, ¿no? y cuando leo Manos en Quiromancia, este, y digo, ¿cómo puede ser que ya el futuro estuviera programado en la mano? Porque si puedo decir algo que va a estar en el futuro, pensaba que estaba relacionado con el destino, y en realidad ese destino que está programado se puede modificar cuando cambiamos las creencias. Entonces cuando nosotros tenemos una creencia de un pensamiento, estamos generando un futuro destino, o un futuro eh, proyección de nuestros pensamientos. Más o menos lo que venimos hablando en muchos programas, ¿no? ¿Sí? ¿Se entiende eso? Y entonces cuando vivimos en la dualidad, en la unión, cuando vivimos en la unión, eh, solo estamos eh, para eh, trascender lo que son estas experiencias o esta información que sea de esta información transgeneracional o de la que nos hayamos eh, impuesto de alguna manera eh, nuestros padres, o sea que todos estos pensamientos nos limitan, pero si lo observamos vamos a poder eh, trascenderlos y cambiar esta información. Si yo logro ver, este, voy a poder transformar eh, lo que no podía ver, y si descubro que estoy viendo lo que no podía ver, seguramente podré hacer algo más de lo que creía que no podía hacer. O sea que cuando puedo observar lo que no podía ver, que sería eh, si estoy haciendo realmente las cosas porque quiero o porque tengo una, una información atrás de creencia, voy a poder darme cuenta si estoy eligiendo o no mi vida, eh, lo que estoy haciendo, y de ahí me voy a dar cuenta que voy a poder hacer muchas más cosas de las que antes creía que no podía hacer. ¿Sí? No es difícil. sí a mí, a mí, ¿terminaste? ¿Puedo preguntarte algo? Sí, decime, dale. A mí siempre me llama mucho la atención eso de, de cuando descubrir la información que uno tiene, ¿no? ese, ese chip sí. que uno tiene y que y como impreso, ¿no? que es eh, a través de nuestro crecimiento y lo transgeneracional. ¿no? Eh, muchas veces eh, uno para poder sanar es como que uno lo tiene que eh, descubrir para después incorporar otro. O sea, A mí me gustaría que me expliques eso, porque yo tengo entendido que para poder eh, desprogramar una información eh, habría que reemplazarlo por otra bueno en base a lo que vos dijiste sí. me, me, se me cruzó ese pensamiento viste. primero les voy, a, les voy a hablar de esto y ahí volvemos a este punto seguramente acuérdense los pensamientos limitantes que tienen que ver con creencias ¿Cuántas creencias? A ver, acoten ustedes también, ¿no? Tenemos impuestas en la, eh, dentro de, los, de las familias o de los dichos de la gente cuando dicen, no sé, todos los hombres son iguales o todas las mujeres son de esta determinada manera. Todo el tiempo. O, todo el tiempo hay un montón de esos pensamientos que se hacen eh, carne. ¿tá? Esta es la información que vamos recibiendo de niños. ¿tá? Entonces. Porque... Perdón. Sí, dale, dale, dale. No, porque muchas veces eh, nosotros eh, estamos haciendo juicio y nosotros no observamos que en realidad estamos ese juicio está respondiendo a una creencia. Bueno, es exactamente eso lo que te quiero llegar a ese punto. Quería llegar, que sería: eso es una proyección nuestra. Entonces, ese juicio es una proyección. ¿sí? Porque, eh, suponete, tenés un, un conflicto. Eh, y ustedes piden una opinión de ese conflicto y van a ver que la respuesta de los que resuenan con ustedes le van a dar lo que realmente ustedes están sintiendo y proyectando. Eh, las personas que dudan en tomar una decisión y preguntan a sus amigos, sus conocidos, van a darle distintas <risa> respuestas y esas distintas respuestas le van a dar la duda del mismo o sea que nunca va a encontrar afuera lo que realmente tenés que buscar adentro ¿sí? por eso eh, observar que hay un montón de, de proyecciones que tienen que ver con tu información para generar esta esta vivir en esta dualidad no de, de creer que estás separado o sea que todo lo que estás proyectando o todo lo que te sucede a tu alrededor tiene que ver con tu misma proyección en el caso de que uno de nosotros tengamos un compromiso con alguien, ¿sí? y si alguien no nos responda como nosotros queremos, eso tiene que ver con mi propia información, mi proyección. El, aquel, Si no me cumplen es porque en algún punto yo no estoy cumpliendo, quizás conmigo mismo, porque tiene que ver con esta... Um, esta polaridad distinta, ¿no? que el otro viene a mostrarme lo que soy, entonces en los trabajos, en la familia, en los clanes, en los amigos y en la sociedad, cuando salgas a la calle y la gente te esté preguntando o respondiendo de la manera que te responde, tiene que ver con tu información, de tu proyección, si no, no te lo podrías encontrar, porque esa es tu resonancia que va a encontrar siempre un conflicto o una, una vida llena de vaselina para que todo te salga... Eh, liviana y, y rápida, este, sin ningún tipo de obstáculo, porque ese obstáculo sería la posibilidad que se den cuenta lo que es para adentro, mirar. Eso es agudizar el, el observador y ver que hay algo que estoy desordenado para que el otro eh, me responda que estoy desordenado, o de alguna manera, si yo estoy eh, duditativo, en una decisión, en, me van a responder de la misma manera, era lo mismo que te había dicho antes. Bueno. ¿Sí? Disculpame, pero en realidad, cuando uno consulta o pregunta, es porque hay, sí. una, hay una inseguridad de decisión. Digamos, este... En realidad, claro. Eh, en realidad, cuando yo consulto, en este caso que estás hablando, si yo estoy consultando, ponele que estoy. Eh, diciendo lo que voy a hacer viste cuando dice la gente te, eh, no cuentes porque se te pincha si lo vas a contar sí este en realidad cuando estás proyectando eh, diciendo eso eh, no lo estás creyendo por eso lo estás diciendo sí este, entonces estás eh, tratando de convencerte lo que vas a hacer por eso tenés la necesidad de hacerlo y también si repetís muchas veces lo que vos estás eh, queriendo hacer, es muy posible que te creas que lo vas a hacer y pierdas la energía de hacerlo porque ya lo diste por hecho. Entonces no estás eh, eh, eh, eh, utilizando la, la conciencia desde, desde, de, desde la proyección de un pensamiento de deseo de lo que uno quiere hacer, sino desde en la inseguridad, que serían estos pensamientos limitantes... Que tenés, para no creer que es merecedor de hacer lo que tenés que hacer. Entonces, ahí es cuando nos dividimos, ¿sí? Y no estamos en, en unidad, sino en dualidad. Más o menos. Pero aparte, nosotros, por ejemplo, cuando queremos pedir, como decía Cris, ¿no? Quería, querés pedir un consejo o sí. que te hagan, no sé, una sugerencia o algo, no le eh. preguntamos a todos. Le preguntamos... No, bueno. A, a determinadas maneras, a determinadas personas siempre, que más o menos tenemos una idea que nos van a contestar. Si somos sinceros, Siempre ¿no? mentimos y ocultamos. Claro. Bueno, siempre mentimos y ocultamos. Todo en. en, en, en porque estamos mostrando algo, en realidad, y aparte queremos convencernos de algo que se ve que si lo decís es porque estás viviendo una incoherencia. Si no, no lo dirías. Podés, podés venir y preguntarme y yo contarte. Eh, porque me estás preguntando, y distinto es yo ir a contar, como decir algo fuera de contexto, te quiero mucho, y están hablando de política, eso es una, una dualidad, es un sentimiento contradictorio, entonces el inconsciente tiene que, que reaccionar, si te quiere, lucha con el consciente y, y trata de, de reparar eso, entonces te dice te quiero, pero en realidad no te quiere nada, eh, todas estas formas de comunicarse eh, es... Es maravilloso, ¿no? Poder reconocerlas para poder cambiar este observador y empezar a generar un, una, una vida con una resonancia mucho mejor, sin buscar afuera, sino encontrarte adentro. Largar todo tipo de juicio, que es lo que hablamos en todos lo, los programas, ¿no? Le, le, alejarse los juicios, dejar de suponer, ¿te acordás que hablábamos la otra vez? Sí, dejar de me suponer. Me el, sí. Y vivir el presente este, proyectándolo ocupando tu energía en, en pensar que, en lo que querés, en lo que deseas y en observar al otro para aprender. Acuérdense que siempre, bueno no están en, en el caso de ustedes dos, pero muchas personas, este, los, los mejores maestros lo tienen dentro de su casa, que serían los que duermen con ellos. Entonces, este, a su vez, son los que manifiestan su desconformidad y su conflicto. Y ese es su maestro. O sea que, que siempre... Eh, el otro es maestro eh, y es lo que nosotros nos, nos quejamos y también hacemos juicio. ¿sí? O suponemos que el otro es o está haciendo algo contra mí o haciendo algo que no es correcto. Y no es así, estoy resonando. Y si lo veo, quiere decir que estoy viviendo también a través de mi propia experiencia. Si no, no lo vería. En, Siempre dentro del de hogar, eso decís vos. Cuando estamos hablando de un conflicto de pareja, eh, hablamos de eso. Que el mejor maestro es la pareja, que la mejor posibilidad es trascenderlo. Eh, después puedes elegir si querés compartir, <risa> vivir con la otra persona o no. Pero si yo estoy rechazando, es una incoherencia emocional. Lo que rechazo es lo que más eh, tengo que trascender. Entonces ahí es cuando cambio el observador y puedo empezar a construir mi vida a través de la unión, que sería la aceptación del otro, dejar de pretender, y ahí se modifica todo tu entorno, que sería empezar a generar lo que decimos afuera el entorno después. Entonces, este, si el inconsciente registra mamá, papá y hermano, nada más, todo lo que sanes dentro va a ser lo, tu resonancia afuera también. Entonces la idea es este, vivir trascendiendo cada experiencia, y en tu clan siempre van a ser las personas que que más te van a, hacer, a, a mostrar como maestros la posibilidad de trascender, ¿sí? Este, bueno, no sé qué, qué, a ver si me había anotado algo más, pero no tenía... Este, pensamientos, palabras y acciones, ¿ta? ¿Cómo, cómo? Pensamiento, pensamientos, palabras y acciones. Muchas veces tenemos un pensamiento que no coincide con lo que decimos, ni Y actuamos de esa misma manera, ¿sí? Y muchas veces hablamos eh, que no coincida, a su vez con los otros, y lo mismo que la acción que estoy haciendo no coincide con mi pensamiento y, y mis palabras. Entonces, eso sería estar fuera de la coherencia. No, pero eso es, la gran mayoría de las personas viven en esta incoherencia emocional porque son inmaduros emocionales, que sería... Eh, eh, vivir en la, en la dualidad ¿sí? vivir en la dualidad es eh, el juicio, todo esto que estábamos hablando antes, por eso el signo de la paz tiene estos símbolos, ¿no? a pesar de la diversidad que creo que es el triángulo y, y los, cada círculo representa eso ¿sí? la palabra, la acción y el pensamiento ¿sí? entonces unir esas tres cosas para lograr ser maduros emocionales y vivir en esta diversidad que aceptación y dejar de pretender que el mundo sea como yo quiero que sea. Por eso ocúpense siempre de tu luz, porque si dicen hay luz, hay oscuridad, vos puedes iluminar a todos y a su vez eso se contagie Entonces bueno, desde ahí empezamos a, a proyectar sin preocuparnos que el resto no, no, no madure, porque cada uno tiene su tiempo de evolución. Y esto mismo lo llevas a tu plan y es perfecto. Sí, Muy lindo, me gustó <risa> sí, bueno. bueno, si quieren lo dejamos ahí sí, Es cortito, pero es, me parece que es divertido Es lindo para poder transmitir esto ¿Qué piensan? Está para... para en realidad tengo que reflexionar un, un par de cosas que dijiste, ¿no es cierto? Eh, pero... Sí. Pero no, sí, está bien para dejar Está muy bien Es para, es para quedarse bueno, pensando Bueno, es una... Bueno, si es un poquito, pero me parece que podemos eh, darles así para que vayan incorporando eh, tips chiquitos e eh, interpretar la, la, la, lo que es la unión. Eh, la, no vivir en la dualidad, porque eso te limita en tu vida. Entonces, limitaciones eh, hablan de, de siempre estar juzgando, porque estás midiendo con tu misma vara, en, en realidad. ¿sí? Cari. Como sabes, irse <ríe> o quedarse, Cari. Vos decís, ¿les parece dejar acá? Yo digo, ¡ay, me apuro y entro! Sí, sí, dejamos me dejan acá. El, me hacen el paso. Dejamos acá. Tú, me parece que... Bueno, dejamos bueno, me acá parece, entonces. Bueno, me parece que está bueno ahí, sí. Bueno, a veces es esto, ¿no, Dani? Más en el ADN emocional, es tirar toda la información... Dejar, como decía Delia, estoy, me quedo procesando, ¿no? Hay eh, varias cosas acá como para poder reflexionar, ¿no es cierto? Porque hay muchos puntitos, bien. quizás este, en, una, en una charla, no sé, quizás cuando en otro momento yo te pregunte, pero hay, hay unas cosas lindas para preguntar. Y seguramente a la gente que los está escuchando le puede llegar a pasar lo mismo. Por eso decimos, a través de la página de Mix en, en el Facebook, Ahí por privado nos manda un mensaje, y como hicimos tantas veces Dani, y se te pasa a vos como para poder responder sí. y a tu y todo tu equipo responder esto, ¿no? Este proceso de información eh, según lo que siente cada uno, porque cada uno es una historia diferente, es un ser individual, así que seguramente impactó de manera totalmente diferente. Bueno, nos despedimos así. acá... Y, y diciendo también que todo tiene su justo merecido. ¿ta? Pero eso no es un castigo. No es un castigo, sino es la resonancia de cada uno. ¿Sí? ¿Se entiende? No Entiendo. es un castigo. No es que la vida, Dios o la vida, la naturaleza te esté castigando, sino es tu propia resonancia. Entonces cada cosa que nos sucede es nuestro propio maestro para ir aprendiendo. O sea que esta es una decisión de cada uno en cómo quiera vivir. Así que bueno, les deseo que prendan esa velita a todos y iluminemos cada uno de donde pueda. Gracias Cari, gracias Deli gracias. y gracias, gracias a todos. Gracias chicos, no se vayan, ya seguimos con el magazine y estamos despidiéndonos con ustedes. Así pasó ADN emocional por la tarde del magazine, quédate conmigo, último tramo de mix, ya venimos.